Leito, ¿cómo andás? ¿Y venimos con uno acá? ¡Qué grande, eh, papá! Tiene medio raleado el pique. Agarramos unos cuantos, papi Lindo este, ¿eh? Este lo podemos clavar Vamos, vamos Mirá que lindo No, oh, ¡Qué buena calidad de pez! No oh. sé si tenemos, tenemos copos Vamos a levantar igual Tenemos, tenemos copos Levantalo así, a ver A ver, a ver Qué hermoso ¿eh? la verdad 10 puntos pegado a la costa 200 metros de la costa increíble muy bueno Lindo buchito. bueno bárbaro seguimos seguimos con otro más la verdad que una, una tarde reproductiva muy lindo muy lindo muy lindo, muy lindo. Hermoso, amigo. Hermoso. Hermoso, ladito. Tiene que, Tiene que transparente. Una belleza. Una belleza. Espectacular. Seguimos arriba. Movidito, apenas. Muy lindo está, ¿eh? Bueno. Venimos no buen con otro pescadazo. Este es bueno, ¿eh? pececitos espectacular buenito verdad que pequeños tamaño son muy buenos bonito pescado, pescado ¿sí? bueno espectacular se seguimos yo von, se recién se me fue uno así sí, que bueno vamos a seguir probando Qué lindo, mira qué lindo bichito amigo. Muy bien. qué combativo que es el que rey de nuestro río, la verdad. Dale, seguimos y venimos con otro Ah, qué lindo peje ese, amigo Qué lindo peje, guay, Cerca de la costa no tenemos que navegar nada y ya estamos en campo. Increíble. pescadito, un pescadito. Llegando a mediodía, pasando el mediodía. Ahí niño, Leo. ¿Eh? Hermoso, che. Todos parejitos, de tamaño, ¿no? En cajón allá, ahí va, entiendo. Vamos a tener que la el y Leo sí. pescado ese paracopo el paracopo sí sí asegurale ese pescado mira que pescado hoy oh, está, oh, está el piquillo hoy está, está bien, está bien, está bien está por la duda no, vamos vale, a aseguran la presa teníamos, teníamos un día difícil complicado el río super planchado y ahora se activó el enganchadito y el de arriba.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 Muy lindo pescado. Viene ahí, Bueno. Perfecto. Vamos, seguimos. Vamos, seguimos. Vale. seguimos, seguimos. Bueno, seguimos sumando. Ahora seguimos sumando. Estamos media mañana más o menos. Empezamos a sumar ahora. Se activó ahora. Se levantó un poquito de viento. Y se activó el pescado. Bueno. Seguimos sumando. Cachivatín Todo pescado muy parejo muy parejo, muy lindo pescado ¿Sí? como parecido el año pasado la verdad muy lindo pescado bueno seguimos sumando seguimos sumando toma está el piquito bien del piquito Primera boya. La primera? primera bollita. Primera ¿Ah? bollita. A nada. A nada de, de la embarcación. Ahí se quedó enganchado en el copo. A nada de la embarcación. A ver. Bueno, es complicado sacarle que me enganche el enganche del copo. Por eso a veces uno trata de levantarlo más con la mano. Pero bueno, no importa, el pescado hay que asegurarlo. El hermoso pescado! Bueno, seguimos. Ya cerramos un día fantástico de pesca, la verdad acá con mi amigo luego que lo eh, Vinimos los dos, hicimos un poquito más de mediodía, estábamos tarde. Pero bueno, hicimos unas muy lindas capturas, como ustedes podrán ver. Unos hermosos ejemplares.